izquierda derecha ar izquierda derecha ar fatality Bueno, vamos a comer. Vamos a comernos una tortillita. Mira, barontito ay está rica nos hace falta bastante pero primero Dios que Dios nos bendiga con este cultivo que vamos a hacer vamos a, a sembrar que daquemos un 80 80 cargas de maicito Dios Gracias, nos va vale a bendecir es duro el trabajo pero es el señor todo, todo es de alegría, amigo. Yo me siento contento por tu amistad. Nos hemos crecido en el campo. ¿No vendes a Antoñito? Fíjate, con... sí, Alfredito. Yo me siento así en desánimo, fíjate. ¿Por qué? Bueno, yo quisiera irme para Unidos, un nido. ¿sí? Don Chepe. ¡Eh, hey, adiós! Es verdad, tiene razón Antonio, Toñito, es triste pues, cuando no hay oportunidades y nuestro trabajo es de campo, pero dicen que ese viaje para Estados Unidos es arriesgado, es peligroso. Pero ojalá, si usted anhela eso, pues creo que todo el mundo va a anhela prosperar. O por lo menos tener lo básico, pero es un es un camino arriesgado que lo que lo motiva a uno no es nada más que las ganas de superarse no es dejar a su familia es lo más duro dejar su lugar pues nosotros estamos trabajando aquí en nuestra tierra y nos sentimos felices pero muchas veces carecemos de cosas y lo importante es que usted no olvide sus raíces Toñito no olvide su familia, sus amigos su tierra más que todo y de dónde ha venido es duro este trabajo hacía sí, el pero ya sabe que es mejor trabajar honradamente que a trabajar en... con picardía, porque a uno le salen muchas oportunidades y... y es mejor trabajar honradamente, no lo persigue nadie. Algún día vamos a tener la oportunidad de irlo para, para Estados Unidos, primeramente Dios. Si sí, es verdad Alfredito, tiene razón, es peligrosísimo, pero ese es mi sueño, mi anhelo, y usted sabe que hay que seguir siempre adelante. Y usted sabe, aquí, aquí donde estamos, graves en es los presentes, día, fecha y hora, donde estamos aquí, que aquí tiene un amigo sincero, que el día de mañana tenga una necesidad de usted. Yo de mi corazón, yo le digo, aquí está mi apoyo para usted, porque nos hemos crecido juntos aquí en el campo, miren, chapeando, deservando, en los cultivos, y usted sabe que aquí, aquí no se va a olvidar a nadie. Primeramente yo los lo vamos a superar y lo voy a apoyar con todo. La mira, la mira, compañero. La mira, estoy tú, estoy tú, tú, tú, la mira. Váyase, váyase. Tele siga, siga, siga. Ya me golpeé. Qué barbaridad, Alfredito. Se me quedo allá Ay, señor. Gracias a Dios, ya pasé. Gracias, señor, gracias. Temeré. mi Dios, diste tu hijo en la luz para salvarnos, para liberarnos. Oh, sí, ya hicieron el depósito, ¿no? Hey, Toñito. Sí, que ocupaba la cotización para ir a ver el negocio ahí, el problemita que teníamos lo voy a arreglar más, más tardecita. Ok, todos los trámites bien, ¿verdad? Bueno. Ah, no. Ey, entonces, hermano, ¿qué onda, Toñito? ¿Quién eres tú? No, no, yo no te conozco y. Fregué, vos, como que quién eres tú. No. Soy yo, hombre, Alfredito. Estoy equivocado, amigo. No, hombre, no... No, soy Alfredito. ¿Te acordás cuando.? No, hermano, dejaste de broma, no me conoces, man. Pucha, yo no pasé porque me fregué. En lo que te montaste al tronco, yo me fregué el pie, hermano. ¿Qué deseas? Pues dime y lo que pueda, yo te puedo ayudar y, y sé breve porque tengo que ir a ver los negocios. Ya es muy tarde y hace poco me acaba de hablar el el trabajador y tengo de emergencia, ¿Qué, ¿qué necesitas, dime tú no, no hermano, y no no, ¿no? Por... nosotros éramos vecinos allá en el barrio no sinceramente me dejaste en la luna no hermano, no, no seas así sí. dale dale, cheque, cheque sí. mejor, cheque, cheque no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para ti Jesús.